Movimiento 19 de abril M19 fue una organización guerrillera urbana colombiana donde hizo parte Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. Ese es mi argumento, honorables concejales. Durante los últimos días hemos venido denunciando a través de mis cuentas eh, en redes sociales eh, todo lo que la desinformación que se ha venido llevando desde las mismas redes sociales por cuentas de la ultraderecha personas de ultraderecha que han utilizado las redes sociales para amenazar, para desinformar y eh, para lanzar todo tipo de eh, cuestionamientos sin pruebas algunas contra el gobierno nacional eh, eso lo hemos denunciado a tal punto que el mismo presidente de la república pues, eh, eh, lanzó eh, una solicitud a la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía pues, investigara algunos de estos casos y eh, gracias a eso pues, se han podido identificar muchísimos otros casos de, desde donde se ha NASA se invita a golpes de Estado y desde donde se convoca a la ciudadanía a uh, recibir una información que no es correcta, o sea, a entregar desinformación a la gente. Pues el pasado 28 de febrero en el Consejo de San Gil, eh, el concejal Fabián Chaparro eh, también lanzó uh, lanzó un tipo de cuestionamientos contra el gobierno nacional tratando a este gobierno de gobierno guerrillero y mentiroso. Honorable concejal Henry Fabián Chaparro Martínez. Y quiero enviar mi saludo a los docentes de Colombia, de nuestro San Gil, que hoy se encuentran en paro. Que hoy le hacen paro a este gobierno guerrillero, mentiroso y que hoy amanecen sin ministro de educación. Un saludo muy especial a la nueva ministra. ...que la nombraron y su hoja de vida solo parece que es amiga... ...lo más importante es que es amiga de la vicepresidenta Francia Márquez... ...que se la pasa viajando en helicóptero del aeropuerto a la casa... ...a quienes apoyamos el deporte que nos echaron la ministra... ...honorables concejales... ...la ministra primera medallista olímpica... ...de nuestro país... ...hoy amanece el país con esta importante noticia... ...que también nos echaron la ministra de Cultura los que no estamos a favor de este gobierno guerrillero y mentiroso, nos están echando de todos lados. Ante este estos cuestionamientos del, con, del concejal Fabián Chaparro, pues eh, otro concejal en San Gil salió, digamos, eh, a, no a la defensa del gobierno, pero sí salió a pedirle los argumentos. Referirme Preferirme hacer un llamado eh, a este honorable Consejo Municipal, a los argumentos, y me extraña ahí de mi compañero Fabián Chaparro, que siempre se ha caracterizado por los argumentos, pero que hoy utiliza descalificativos, y más refiriéndose a un gobierno, un gobierno guerrillero, hijo. es decir, que todas las personas que están alrededor, con ese descalificativo, y en este país de violencia histórica, uno se lo espera de pronto en la calle, o se lo espera de pronto... En la esquina, una de por qué mi pronunciación y mi argumento de gobierno mentiroso y guerrillero. Movimiento 19 de abril, M19, fue una organización guerrillera urbana colombiana donde hizo parte Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. Ese es mi argumento, honorables concejales. Que el único argumento que tiene es mirar en su computadora, buscar M19 y decir que Gustavo... Petro, el presidente de la república, perteneció a ese grupo guerrillero Pero lo que nu nunca menciona es que eso es un grupo guerrillero que hizo un acuerdo de paz Y que eso fue hace 30 años Y que después de eso, eh, pues el presidente Gustavo Petro lo que ha hecho es tener una vida política y ciudadana correcta Una vida ejemplar, una vida eh, dentro del sector público hasta, don hasta el día de hoy no se le ha podido comprobar un solo acto de corrupción ya hubieran querido los uribistas, ya hubiera querido la ultraderecha del país tener las pruebas, las más mínimas pruebas de un solo acto de corrupción del presidente Gustavo Petro para haber hecho todo lo necesario por dejarlo en prisión, por meterlo en prisión y, e impedir que Gustavo Petro fuera presidente de la república el concejal eh, Fabián Chaparro de San Gil es hijo del de concejal Henry Chaparro, un concejal que en ese municipio en el año 2000, 2014 fue condenado porque eh, se comprobó que eh, participó en un acto de corrupción, un acto de corrupción, de corrupción, conocido como el caso de las mangueras. Un, unos negocios con el tema de unas mangueras, unos acuerdos eh, entre eh, funcionarios de la alcaldía, el concejal y unos contratistas que al final solamente daban la firma, pero que toda la plata se la entregaban a este señor Henry Chaparro. Padre de Fabián Chaparro, hoy concejal de Sanil, Gil, que, que es concejal por el Centro Democrático y que ataca duramente al presidente de la República, diciéndole que este es un gobierno mentiroso y un gobierno guerrillero. Pasando el caso a otro juzgado, quien dictó que Henry Chaparro debía estar ahora en medida intramural, por ello... El exconcejal ahora está recluido en la cárcel de San Gil y continuará su proceso desde allí, del cual aún no hay sentencia definitiva. Bueno, quería dejarles ese dato, esa información, invitarlos a que nos informemos correctamente, invitarlos a todos y a todas, a que apoyemos los medios eh, de comunicación alternativas, lo que hoy llaman youtubers y demás, pues ahí hay gente muy, muy, muy buena que vale la pena apoyarlos, que vale la pena seguirlos. Yo soy Jenner Usuga, síganme acá en mi canal de YouTube. Muchas gracias.